Bueno, ¿qué pasa si se hace una imitación y sobre todo de dos grandes deportistas de la historia del tenis? Eh, ¿Eso viral? Porque claro, la verdad ¿qué pasa que se hace se viral? Sí. Claro, se hace viral, no pero en realidad, miren si lo hacemos nosotros la imitación, capaz que nos hacemos viral también, ¿no? No creo, porque ellos son más conocidos que nosotros, bueno, los dos que vas a nombrar enseguida. Al menos un poco más conocidos. Bueno, nombramos a Djokovic y, a... y al Peque Schwarzman. Muy bien, exactamente, porque hicieron esta invitación. ¿Quieren verla? Sí, es claro. Es muy graciosa, mira. Qué poca actuación le pone el Peque, ¿no? Pues mira, Djokovic lo da todo. Y en realidad tendría. No, pero tendría que ser al revés, ¿no? Porque Messi, eh, recordemos la escena de Messi. Estaba sí. él eh, realizando una entrevista y allí ingresa el otro jugador. Wout Berghorst. Muy bien, yo por eso te señalé para que lo pronunciaras correctamente. Ahora cambio de equipo. Bueno, y ahí es cuando. Eh, se produce esa frase célebre, ¿no? que ha dado la vuelta al mundo. Saben, eh, tuvo reacciones hasta de los eh, propios campeones del mundo, como Nicolás Atomendi, uh -huh. Maxi Rodríguez, otros jugadores de la selección de antes. Eh, y varios jugadores de fútbol eh, se sumaron a esta, eh, a esta divertida eh, copia, quizás imitación, que hicieron, imitación sí. de eh, Messi. La verdad es que es gracioso. Bueno. Todo lo que está en torno a los campeones del mundo se hace viral inmediatamente, más allá de que, como decía Juli, son dos grandes ¿no? sí, del deporte.